Muy buenos días de Juan Pablo. El día de hoy, como pueden mirar, estoy en la cocina. El día de hoy voy a proponer una ensalatina rica, una ensalada rica. Esta ensalada rica yo la recomiendo de, de comértela en la noche, así vas a dormir más ligeramente tú, eh, con la barriga, vas a tener buen sueño, te vas a levantar más enérgico y con ganas de hacer todas tus actividades físicas, pues esta ensalada de hoy te voy a, aquí te voy a dejar aquí abajo van a pasar todos los ingredientes, importante, tú a casa puedes abinar los ingredientes que tenga hay gente que le gusta uh, meterle la ensalada de cebolla, otro no le gusta lo importante es abinarle lo que es proteína, vegetales, un poquito de especia esto nos va a ayudar a, a complementar con nuestros ejercicios Ok, vamos a iniciar a hacer nuestra, nuestra rica ensalada. Ok, vamos a, vamos a. Ya los ingredientes van a pasar acá. Vamos a poner aquí a los huevos, un poquito. Necesitamos tres huevos. ¿Cómo se pone esto? Ok, perfecto. Tres huevos. Vamos a sacar nuestra ensalada. Ensalado. Acá. A mí no me gusta estar picando eh, ingrediente, entonces yo qué he hecho? Ya yo tengo ya todo listo en, en, en esta eh, en estas eh, confesión, ¿no? Uno, aquí tengo, aquí tengo zanahoria. Me gusta la la barbabieto, la más conocida como la remolacha. Y tengo aquí un poquito de, de pimentón. Vamos a hacer esta ensalada bien rica que nos va a mantener a ponernos siempre en forma. Esta ensalada rica, abinada con los, con los ejercicios, va a estar siempre enérgico. Ok, vamos a, a vaciar esta ensalada acá. a Una cantidad más o menos, dependiendo de si hay tanta ah, Que hay mucha hambre tú, tú le metes la cantidad que sea. Esto vamos a ponerlo acá en la devedad, sin sin mucho mucho desorden, a eso ahorita voy a abinar eh, esta ensalada, mire como que bonita y bonita, ya esto ya viene previamente lavado, lavado, no ¿Vale? que Pablo no lava nada, que, que Pablo hace sin nada, estoy sacando aquí el diablo, ¿vale? este es peligroso pues, a esta ensalada voy a meterle eh, 3, 4, 5 5 tomates, 5 tomates le voy a meter, tú le ves le puedes meter tomate a, a la cantidad que te guste, le puedes meter un tomate grande 3 grandes, aquí tengo estos tomates de que, están en, que estaban en promociones, ¿no? yo, yo todo lo que compro es que, que están en, en promociones, claro Ay, ahorro, ahorro, ahorro, en este momento se debe ahorrar, ahorrar aquí pico los tomates, ya metele estos dos tomaticos más, eso es eso es esta ensalada te va a quedar buena, que la gente va a decir no, una ensalada es muy ligera, no, esta es una ensalada strong, fuerte Ok, muy bien, perfecto. Otro más. Pues vamos a... Voy a meterle el tomate. Ok, el tomate, el tomate. Ahí poco a poco va quedando, va quedando el tomate. Pueden verlo aquí, el tomatito, el tomate. Voy a, a meterle un poquito de, de zanahoria. Zanahoria, previamente zanahoria. Ok, zanahoria ya va, ya va cogiendo nuestra ensalada. Voy a meterle voy a meter un poquito de, de, de pimentón, de pimentón, ta, pimentón, eh, falta uno, me gusta, me gusta la, la remolacha, sangre, energía, poder, azúcar, ok, perfecto, las confesiones vamos a meterlas acá, no queremos hacer mucho, mucho, mucho desorden, eh, vamos a utilizar una un tenedor, vamos a revolverla, está quedando nuestra ensalada rica, yo a esta ensalada rica le voy a, a, le voy a meter un poquito la fruta ¿Qué fruta le meto? Le voy a meter aguacate Aguacate Ok, aguacate, pueden ver el aguacate acá está, está muy bien, muy bien, muy bien Está jugoso, rico, delicioso Voy a buscar aquí una, una cuchara que no lo veo para sacar el... Vamos a, met, a meter el aguacate aquí en la... En la ensalada, tú el aguacate lo puedes... Yo, lo, yo, se lo meto así, yo se lo meto así. Hay mucha gente que lo, que lo pica en cuadritos, está bien. Lo importante es metérselo eh, como a la ensalada, como, como, a, como a ti te guste, ¿no? A mí me gusta así... Ta, ta, ok. Meto la ensalada. Este, este, perfecto. Ya le hemos metido la ensalada. Esto pues, pues, es, es grasa muy buena que te ayuda para el colesterol, para todo nuestro cuerpo. Grasa, grasa buena yo le voy a meter solamente uno, uno, uno, uno para que no me, quede, no me quede tan como tan saturado ¿no? saturado me queda voy a enviarlo aquí, la ensalada está quedando bien rica sabrosa eh, voy a meterle, voy a meterle otra, otra cosa que me gusta a mí maíz, maíz, maíz, maíz, maíz maíz. Se va a quedar con buen car carbohidrato voy a botarle el agua ok, maíz, maíz tengo le cual maíz, ok, perfecto. Oiga, estoy haciendo mucho desorden. Aquí va quedando nuestra ensalada. Rica, le damos dos, tres vuelticas, Tres vuelticas. Yo esto lo recomiendo comértelo en la noche, ¿cierto? Si ya has comido mucho en el día, eh, eh, qué bueno ir a la cama más ligeramente. Bueno, a esto le voy a meter un atún. Un atún, un atún. Eh, hay personas que les gusta el atún natural eh, a base de agua. A mí realmente me gusta como mi, mi sustancia, me gusta en aceite, así que queda, queda más, más, más sabor, pero eso, eso ya es eh, dependiendo cada persona como le guste, es muy, se respeta los gustos. Ok, vamos a meterle aquí un, un atún, un atún, un atún, un atún, un atún eso, eh. Una ensalada rica, rica, rica y casera, rica y casera. Esto lo puedes hacer ahora en tu casa Oiga, este, como es en aceite me, me, me, me ensucia las manos Bueno, vamos a meterle aquí tengo Aquí compré unas, eh, unas Semillitas para ensalada Esto tiene, tiene mandorla Tiene pomodoro, tiene otras Esencias, tiene semillas De girasoles Detrás de este cuerpo bueno, Hay una buena ensalada Una buena ensalada, ejercicio eso es, ensalada rica, ensalatina rica. En, ensalatina es ensala, diminutiva, pero esta es, es ricota, <ríe> ricota, ricota, fuerte. adelacá la ensalada, aguacate, todos los, los ingredientes. Voy a meterle, ya le metí a le voy a meter el último, el último, el último. Voy a meterle huevo, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo, huevo tiramos el huevo acá vamos a meterle un poquito de huevo mientras que lo, lo tiramos ok le vamos a meter solamente la, la, la parte blanca la proteína la proteína lo, lo amarillo la yema no, no no no no se lo digamos no no no se lo metemos ahí ok vamos a utilizar el, nuestro el diablo este es el diablo este, este cuchillo es peligroso si tú no, no lo coges bien te, te hace daño te hace daño ok vamos a meterle otro otro otro huevo, otro huevo, ahí está, ensalada rica, rica ensalada, yo eh, esta ensalada, yo, yo dos veces a la semana yo me la, yo, yo me la hago, yo me la hago. casi cuando no tengo ganas de, de cocinar, de hacer nada, nada, nada más preparado, más algo ligero, algo natural, me preparo mi rica ensalada, ensalada, la gente me dice, Pablo, ¿con qué acompaño esa ensalada? La voy a acompañar con, con una tajadita de pan francés o de galleta, no hay ningún problema. Vamos a atacar esto, a picarlo. Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Ok, estamos terminando. Vamos a metérselo acá. Una rica ensalada. Perfecto. Eh, y por último, por último vamos a, a condir la ensalada, vamos a meterle la sal, el aceite, eh, el aceto, el vinagre Y, y después vamos a, a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar nuestro plato eh, Vamos a meterle, vamos a meterle al aceto, el aceto siempre da el gusto Ok, aceto, un poquitito en più, eso, me gusta, me gusta Vamos a meterle un poco, aceite de oliva Así queda nuestra ensalada bien bien rica. Yo, yo, yo esta ensalada la hice como, como bastante, creo que es como, como para dos personas. Pero yo, o me la como yo solo. Vamos a darle una vueltita, una vuelta, así le queda toda abinada nuestra, nuestra ensalada. ¿Qué cosa le hace falta? Le hace falta la sal, el gusto, el gusto, el, el, para coger el gusto a esta ensalada. Ok, perfecto. Vamos a meterle una puntita de sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, oiga, tengo un tiro de patatines, ¿no?, para la sal, ta, ta, ta, ta, ta, ¿cómo es?, ¿cómo es?, así, ta, al gusto, al gusto, al gusto, simplemente sal a, a, a tu gusto, a gente que le gusta más ligero por, por problema de la presión, está bien, está bien que, se, que nos cuidemos, que nos cuidemos, ok, esta ensalada quedó especial, quedó rica, yo esta ensalada, Voy a, la puedo acompañar como, como les dije primero, con, con, con pan, dos galletitas, dos galletitas. Eh, eh, eh, la podemos eh, acompañar con, con una copita de vino eh, o, o aunque, una, aunque un vaso de agua, lo que tú quieras. A mí el vino me representa la, el trabajo, el esfuerzo. El vino es sangre. Los médicos recomiendan, vale, aquí este vino... Está espumoso, delicioso, ¿no? ¿No te, ha no gustado eso, no? Me puedes dejar tu comentario diciéndome, Pablo, eh, eh, a, podemos hacer algo, algo, una dieta più calórica para la gente que entrena más duro. Vean el vino. Muy bien, vamos a, voy a servir mi, mi ensalada, mi ensalada, vamos a servirla porque no es que la voy a comer en el plato. No es que la vaya a comer todo aquí, ¿no? Vamos a servir nuestra ensalada ensalada ensalada ta ta Sin. eso es eso es eso es eso es eso es una ensalada rica perfecto vamos a utilizar el... vamos a vinarla un poquito ta ta ta ta ok esta ensalada la podemos como dije la podemos acompañar con las galletas o con pan francés pan francés vamos a abrir la galletas y vamos a, a degustar nuestro delicioso ensalatina ensalatina ensalatina o ensalatola qué buena espero que que este, esta receta te pueda ayudar eh, a, a mantenerte siempre en forma saludable porque los ejercicios y una sana, correcta alimentación, tú vas a lograr grandes resultados. Gracias a todas las personas que se han inscrito a este canal y a los que no se han inscrito. Espero que te escribas, déjame tu comento. Y de corazón, Pablo, a la salud de ustedes. Ah, rico.